Los resultados del proceso fueron los siguientes, el compañero Ramón Antonio Miriano, quien encabezaba la plancha número uno, obtuvo un total de 18 votos para un 1.60%. La plancha encabezada por el compañero. José Ignacio Paliza alcanzó la cantidad de 1.104 votos para un 98.40%. En el caso de la compañera Carolina Mejía, que encabezaba la plancha a la Secretaría General, como ustedes conocen, fue una plancha única y obtuvo la totalidad de los votos de los participantes, estos son de manera preliminar conforme establece el reglamento que pauta esta vigésima primera convención ordinaria del partido revolucionario moderno.